bienvenidos a esta tutoría virtual de la materia de cálculo para las ciencias biológicas con el tema de técnicas de integración en esta tutoría revisaremos ejercicios o funciones de integrar un poco complejas en la cual vamos a necesitar de algunas técnicas de manipulación algebraica para poder solucionar en nuestro primer ejercicio que nos propone vamos a hacer alguna manipulación algebraica para dar solución a este ejercicio entonces nos propone eh, calcular la integrante de 9 por x al cuadrado más 2 sobre 3x por dx dado ello primero para integrar no conocemos ninguna regla básica o inicial en la cual o con la cual se nos permita integrar de una forma muy sencilla para ello entonces nosotros inicialmente lo que tenemos que hacer es simplificar de, manipulando algebraicamente esta función compuesta en este caso entonces tenemos que la integral de 9x al cuadrado más 5 sobre 3x por dx podríamos también tomarla como la integral de entre paréntesis ubicamos cada uno de los términos dividido para x al cuadrado por dx luego podríamos también eh, dividir perdón o separar la integral de 9x al cuadrado sobre 3x por dx más la integral de 5 sobre 3 x por dx una vez eh, que hemos hecho esto podemos ver fácilmente que esto se puede ir simplificando el 9 con el 3 y el en x al cuadrado con el x entonces eh, la tercera de 9 3 la tercera de 3 1 ¿sí? sería 3 y eh, simplificando x al cuadrado con x pues tendríamos x por dx más la integral de esta de acá eh, no podemos simplificarla ya que no tenemos ningún término semejante simplemente la escribimos tal y como está 5 sobre 3x por dx esto eh, ya es muy sencillo de integrar con reglas de integración básicas que que ya conocemos entonces esto es igual a 3 eh, la constante saldría fuera del integrante 3 que multiplica al integrante de x por dx más en esta parte de acá sería 5 eh, tercios 5 tercios que sería la constante fuera del integrante por 1 sobre x por dx bien ya resolviendo la integral sería 3 que multiplica a, entre corchetes el eh, resultado del integrante de x en este caso la integrante de x a, eh, por dx que sería x al cuadrado sobre 2 más c cerramos corchetes y decimos más el segundo Integrante, el cual es la constante, siempre fuera 5 sobre 3, que multiplica la integrante de 1 sobre x por dx es el logaritmo natural de x más e. Finalmente, para dejar escrita la respuesta de una manera un poco eh, ordenada, sería la respuesta 3x al cuadrado sobre 2 más 5 sobre 3 logaritmo natural de x más e. Eh, un, u otra técnica de integración que tenemos eh, cuando se nos propone funciones un poco complejas es la integrante en este caso del logaritmo natural de x sobre x por dx con las reglas repito básicas de integración no podríamos dar solución a este ejercicio por lo tanto nosotros usamos la en este caso la integración o la técnica de integración, integración por sustitución en la cual vamos a usar una variable u para poder ir haciendo la sustitución. Aquí se nos proponen cuatro pasos con los cuales nosotros podríamos solucionar un ejercicio de integración por sustitución. El primer paso nosotros nos dice encuentre o sustituya la variable u con la función que le parezca más complicada o larga. En este caso yo he hecho que u tenga el valor del logaritmo natural de x ya que esa es la, la más complicada. Luego me dice encuentre eh, du que sería la derivada de u en la cual la derivada del logaritmo natural de x sabemos cuál es una sobre x. Eh, en el tercer paso donde se reemplaza los elementos encontrados en la integral y en el cuarto integramos y escribimos la respuesta finalmente según se, ha, se haya hecho la sustitución inicial iniciamos con el primer paso entonces tenemos la integrante del logaritmo natural de x sobre x por dx en el primer paso entonces hallamos u que sería el logaritmo natural de x en el segundo se nos dice que encontremos eh, la derivada de u es decir de la variable que inicialmente hicimos la sustitución en la cual tenemos inicialmente u igual al logaritmo natural de x la derivada de esto es 1 sobre x por dx en donde dx es igual a x por du esto también eh, nos va a ser muy útil al momento de hacer la sustitución reemplazamos los elementos entonces aquí ya tenemos u es igual al logaritmo natural de x y dx es igual a x por du entonces el logaritmo natural eh, perdón la integral del logaritmo natural de x sobre x sería igual ya con sustitución u sobre x por x por du entonces aquí eh, tenemos estas x que son semejantes las podemos ir simplificando finalmente nos queda una integral muy sencilla en donde tenemos que la integral de u por du y ya es sencilla en el eh, Cuart eh, cuarto paso final nos dice integre y deje la respuesta escrita según la sustitución que hizo inicialmente entonces la integral de u por du sería nada más u al cuadrado sobre 2 más c e. para dejar, dejar escrita la respuesta finalmente sabemos que u inicialmente yo lo sustituí por el logaritmo natural de x pues eh, nada dejamos escrito logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2 más c e. Una técnica muy eh, útil en el momento de que nosotros usamos eh, funciones mucho más complejas es la integración por partes, en la cual se nos da dos pautas para poder solucionar eh, esta integración. Eh, nos dice, proponga por favor la integral de u por dv, en la cual usted va a hacer que esto sea igual a u por v menos la integral de v por du. Para ello, como ustedes pueden ver, se utiliza sustitución de variables entonces la primera pauta que me dicen dice integrar intentar tomar como dv la porción más complicada que se ajuste a la regla básica de integración y como u el factor restante del integrante la segunda eh, pauta que me dicen intentar tomar como u ahora si sí, u ya no dv la porción del integrante cuya derivada es una función más simple que u y como dv el factor restante del integrante para comprender esto hagamos un ejercicio tenemos el integral de x al cubo por e elevado a la x al cuadrado por dx como pueden apreciar es una función compuesta un tanto complicada en la cual eh, antes de hacer ello antes de poder hacer la integración por, sustutus, eh, por partes perdón yo haría la, eh, la sustitución en donde considero a w una variable arbitraria como igual a x al cuadrado eh, calculando la derivada de w tendría d de, eh, de w es igual a 2x por dx entonces para sustituir finalmente la integrante que me proponen al inicio reescribiéndola sería integral de x por w ya que w vale x al cuadrado y por e elevado a la w ya que w tiene el valor de x al cuadrado por dx Aquí podemos ir viendo que esto se puede ir simplificando también, ya que dx también llegaría a ser w sobre 2x. Entonces tendría dw sobre 2x, se puede simplificar con esta x que tengo acá. Esto sería igual a 1 sobre 2, ya que el, el, el quebrado saldría fuera del integrante, por w que multiplica a e a la w por dw una vez que tengo la función de esta manera es decir que he logrado un poco simplificarla de cierta forma puedo aplicar integración por partes entonces tengo ya la función aquí en esta segunda y me dicen primero por favor hallamos eh, la, las partes de esta función el cual primero va a ser u y luego du una vez que tengamos u y dv tenemos que encontrar dv donde cuál eh, vamos a derivar u para encontrar du y tenemos que también encontrar eh, v y para ello pues también tenemos que integrar dv ¿no? entonces u en este caso el más sencillo vemos claramente que es w dv du perdón eh, es dw para encontrar dv pues simplemente la parte restante como me lo dijo el inicial inicialmente las las condiciones eh, sería e a la w por dw en donde v podría encontrarlo derivando de v no entonces v es igual perdón integrando de v entonces v es igual a la integral de dv que es igual a la integral donde dv es e a la w por dw y esto pues la integral de e elevado a cualquier eh, eh, variable nosotros sabemos que también es lo mismo es e a la w más c Entonces, finalmente una vez que tenemos estos cuatro elementos donde u sabemos que es w du sabemos que es dw dv sabemos que es e a la w por dw y v que lo hemos obtenido integrando dv es igual a e a la w más c bien entonces como tenemos nuestro entregante inicial, inicial eh, el cual lo hallamos inicialmente por sustitución nosotros pasamos ahora sí ya con eh, nuestras eh, partes que ya eh, las hemos encontrado pasamos a sustituir donde tenemos 1 sobre 2 eh, que multiplica a nos dice eh, la regla de integración por partes u por v entonces u es w v sería e a la w luego me dice menos la integral de v por du entonces tendría yo menos la integral de v v es e a la w y por du que sería dw esta integrante es, eh, es sencilla ya que eh, la única integrante que debo resolver es e a la w donde la integral es la misma entonces tendría exactamente lo mismo 1 ¿no? sobre 2 que multiplica a w por e a la w menos e a la w más c, e, que sería ya finalmente la integrante solucionada finalmente la solución de esto pues la integral inicial que me han propuesto si yo la reescribo eh, ya de una manera ordenada sería 1 sobre 2 que multiplica a x al cuadrado por e a la x al cuadrado ya que w tiene ese valor menos 1 sobre 2 que multiplica e a la x al cuadrado más c. E. Eh, muchas gracias